Johnny Depp ya no hace pelis, no, no hace no. pelis, está borracho, no. obsesionado con los sombreros. Hoy voy a hablaros de personajes que hace Johnny Depp, no Deep como dicen algunos, no es Johnny el Profundo, no, no, es Johnny Deep del PP con dos P's. Y vamos a hablaros de los, pepe, de los papeles que ha copiado a Jim Wilder. No solo ha hecho Willy Wonka, sino que Into the Woods, la peli de Disney basada en el musical de Broadway de, de Stephen Songhead, que también hizo Sweeney Todd con Jenny de Tim Burton dirigió... Eh, eh, allí, en Into the Woods hace del lobo, y el lobo se parece a Gene Wilder cuando hace de El Zorro del Principito, que por cierto están haciendo un remake, bueno, una peli en 3D y Stop Motion. Bueno, pero mirad las imágenes. En Willy Wonka, papel parecido a Willy Wonka, y el lobo es un papel parecido al zorro de Jim Wilder. O sea, estos son los papeles que copia Johnny Depp de Jim Wilder. Otro día haré un vídeo sobre las pelis, de li... las pelis de Tim Burton de la A a la Z. Otro vídeo...